Puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos.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 Todo de ti.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 Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos I